Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Eh, agradecemos muchísimo su presencia. Qué bueno que han podido encontrar el, el auditorio. Yo creo que de poco a poco la gente va llegando. Eh, damos inicio al foro Urgencias y Resistencias Migrantes en tiempos de COVID. Eh, muchas gracias por su presencia nuevamente. Sean todos bienvenidos. Eh, yo soy Bruno Miranda, uno de los co-coordinadores del foro, juntamente con Ana Malimachi, eh, Fernández Tang, que son del GT Migraciones Sur-Sur. Somos dos los GTs Claxo sobre Migraciones. ¿no? Este, yo hago parte del GT Claxo Fronteras, Movilidad, Identidades y Comercios. Está el, el GT Migraciones Sur-Sur, que también ayudó y fue pieza fundamental para que este foro eh, fuera posible. Y eh, el Sudimer, que es el Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM, es el, el, el Seminario de Migraciones de la UNAM, eh, representado hoy por mi colega Letia Fernández. Y también quisiera destacar el de Marisol, que está ahí arriba arreglando un montón de cositas. Marisol Franco, que también es pieza fundamental, es una persona fundamental, ha sido para que ese foro sucediera. Muy bien, un poco de cómo, cómo fue pensado el foro, ¿no? yo creo que es importante aquí eh, ubicar y situar nuestra posición política, ese es un foro político antes que académico, ¿sí? eso es muy importante este, dejar en claro, por lo mismo hemos invitado eh, y hemos tratado de abrir el espacio para que personas migrantes conformaran las mesas, ¿sí? personas migrantes organizadas y no organizadas, ¿sí? personas migrantes que se dispusieron a compartir su experiencia de tránsito por México, ¿no? este, son personas que están en tránsito por México, y ahí quisiera este, destacar el reto que tuvimos, ¿no? este, es todo un reto entrar en contacto, este, encontrar personas que estén disponibles, ¿no? eh, que quieran compartir su experiencia ante un público, ¿no? Este, eh, académico, ante otras personas, muchos de nosotros este, hacemos trabajo de campo, investigaciones con eh, y al lado de migrantes, eh, y también invitamos y quisimos abrir el espacio para organizaciones migrantes, ¿no? entonces la primera mesa estará conformada por, por personas migrantes y organizaciones migrantes, ¿no? organizaciones de migrantes, eh, y la segunda mesa por eh, colegas defensoras de migrantes, y eh, ese es un punto también importante que refleja nuestra ubicación, nu nuestra, digamos, nuestro lugar político, ¿no? son personas que están, como sabemos muchas de nosotras, en la línea de frente en sus cotidianidades, ¿no? tratando de asistir personas migrantes, enfrentándose muchas veces con agentes oficiales, ¿no? agentes estatales en su cotidiano, eh, entonces un poco para ubicarnos en este foro, ¿no? Eh, es un foro que obviamente claxo, conjunta y aglutina perso eh, académicos y académicas, pero eso es un foro político antes que académico. ¿sí? Eh, un foro que ha pensado y, y que, que se ha pensado desde abajo, ¿no? con los y las de abajo. Por eso la, la participación de migrantes y organizaciones migrantes y defensoras de migrantes. ¿Y por qué este, eh, privilegiamos eh, personas y organizaciones de México? Bueno, por cuestiones prácticas, ¿no? Este, van a ver que eh, eh, hay una centralidad, estamos o estaremos mexicanos centrados, mexicanos centradas hoy eh, por cuestiones de practicidad, de, de contactos, estamos de México y también porque México cumple una función, digamos, este, eh, geopolítica y espacial muy importante. ¿no? Este, hemos acompañado en los últimos años, quizás en las últimas dos décadas, si queremos, como México ha este, se ha conformado como el primer muro de Estados Unidos. ¿no? Eh, incluso hemos tenido, y vamos a leer un pronunciamiento, eh, que da cuenta de cómo personas migrantes, incluso colegas congresistas, han sido eh, retenidos en, en, en el aeropuerto de la Ciudad de México y algunos han sido deportados. ¿no? Entonces, México cumple esa función geopolítica, este, y espacial de primer muro. ¿no? Por eso también hicimos hincapié, hincapié y invitamos a personas ¿no? que, que actúan en México y personas migrantes en tránsito por México. Bueno, un poco eh, eso eh, quisimos eh, eh, hacer el hincapié y destacar, digamos, esta posición política del foro. Eh, agradecimientos eh, en primer lugar a todas las personas invitadas, que llegaron, ¿no? eh, eh, a las de Pocha House, a Doña Gaby de Casa Tochan, este, a las personas migrantes que estarán aquí conformando la primera mesa, eh, a los y las coordinadoras, co-coordinadoras de GT, Ana, Malimachi, Tales, Esperoni, este, a mis dos co-compañeras que no, no, no, bueno, una de ellas no pudo venir, a Mariela Díaz, a Yolanda Alfaro, que a, a lo mejor llegará en un, en un rato, eh, a las personas que indirectamente hicieron este foro posible también, Claudia Pedone, Delfín Prunier, que están aquí presentes, eh, y a les apoyadores, eh, ahí verán personas, yo creo que traen el gafete gris, que son del staff que, están, que nos están apoyando, eh, becarios del Sudimer, Leo, Fernando, Melina, Nayeli, eh, y eh, Omar Vargas, que vino desde, ahí está el Omar, desde San Cristóbal de las Casas para apoyarnos, Joaquín Chacín y Miguel Canaza, desde la República Hermana de Bolivia, que también están apoyándonos en este foro. Bueno, yo paso la palabra a Ana, que es parte de la co-coordinación del foro. Muchas gracias. Hola, ¿está, está prendida? Sí, más no, sí. fácil. Bueno, muchas gracias. Eh, también quería empezar primero diciendo que estoy en reemplazo de Fernanda Están que fue la persona que en nuestro GT Migraciones Sur Sur eh, estuvo ahí codo a codo con Bruno en la organización, que no pudo estar por cuestiones personales, pero está con nosotros, acá está el cartel. Eh, bueno, gracias a Bruno, a Letia, por, por la organización de este foro. También agradecer a, a todas las invitades eh, viniendo desde el sur, eh, también es, estamos muy interesados en, en escuchar vuestras voces y, como decía Bruno, este foro fue pensado desde el principio como un foro desde abajo. En ese sentido, como representante del GT Migraciones Sur-Sur, nos preocupaba un poco eh, que no estuvieran representadas las voces del sur, de los de, de les migrantes del sur, pero es difícil en términos económicos, en términos prácticos, las distancias, como saben, no son fáciles de sortear eh, y, y ahí hay un atravesamiento también de clase que hace que algunas personas puedan haber viajado y otras no. Entonces, lo que hemos decidido es eh, organizar unas cápsulas audiovisuales eh, que, van a estar, que van a ser transmitidas después de cada mesa, después de los debates, en donde migrantes, personas migrantes, organizadas, no organizadas, y organizaciones para migrantes van a dejar su testimonio desde el sur, eh, que para nosotros, eh, insisto, en la importancia de, de visibilizar estas formas migratorias que son quizás menos eh, relevantes a nivel global de lo que sucede en México, pero que, que, que tienen una gran incidencia en las realidades eh, de nuestros países. Eh, la organización de, del foro, bueno, algo ya, ya adelantó Bruno, pero bueno, la primera mesa que es la que, la que va a empezar, que va a iniciar al final de esta presentación, es Experiencias, Luchas y Organizaciones Migrantes, donde van a exponer personas migrantes organizadas y no organizadas. Presentan, se debate y después las, las cápsulas de migrantes del sur. La segunda mesa son organizaciones de la sociedad civil en, ac en acción, que aquí se dicen consejerías, ¿no? Es Defensoría. Defensorías. Nosotros lo, muchas veces las definimos como organizaciones para migrantes. Y por último, eh, a la tarde ya, de cuatro y media a seis y media, la última mesa que es por una academia activa y reflexiva. Aquí se invita a académicos y académicas, académicas, ¿Son todas? Eh, no, académicos y académicas, pero como decía Bruno, eh, la impronta o la importancia de esta presencia académica fuera que estuvieran involucradas en algún proyecto de incidencia, porque insistimos, este no es un foro académico, sino un foro político. Eh, y dicho esto, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, paso la palabra a Letia en representación del Sudimer. Adelante, Ale. Muchas, muchas gracias. Si ¿Sí se escucha bien, eh, creo que está apagado. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México, con un profundo agradecimiento al grupo de trabajo Claxo Migraciones Sur Sur, al doctor Bruno Miranda, a todo el equipo, a la doctora Fernanda Stang y a todas las compañeras de, de, del grupo Claxo que han trabajado meses para que estemos esta mañana en este panel también al Sudimer, a Rocío Madrigal, a Marisol Franco y a las compañeras del Laboratorio Nacional Diversidades, Daniela Armenta y Gabriela Juárez. Eh, seré, seré breve, no, simplemente quiero como eh, viendo el programa y justamente lo que acaban de, de comentar mis compañeros. Eh, un poco una, una reflexión breve sobre dónde estamos hoy en, en el activismo eh, a favor de las personas migrantes en, en América Latina, particularmente la experiencia desde México, cómo el activismo como, como práctica y política se ha transformado a mi parecer, de una manera muy profunda en, los, en la última década, porque hoy las personas que están migrando, pero también las personas activistas que todos los días están generando opciones de supervivencia y de dignidad para las personas migrantes, lo tienen que hacer en contextos de extrema violencia incluyendo a, a quienes hacemos también trabajo de campo. Entonces, realmente los estudios de, de la migración y el activismo se, se ha ido transformando para eh, también eh, suplir ¿no? ese, ese abandono del Estado o esas violencias del Estado y hoy más que nunca estamos viendo una complejidad muy grande en lo que son las migraciones forzadas. Se han, se han transformado, se han, eh, hay una ruptura en las categorías desde donde observábamos y analizábamos la migración, como migraciones económicas y hoy sabemos que estamos hablando de migraciones forzadas, de personas que requieren eh, necesidades de protección internacional y que no hay mecanismos suficientes ni, eh, eh, ni, ni alguna práctica que digamos eh, sobre protección internacional en, en América Latina que esté pudiendo dar respuesta a, a, a la gravedad del problema. Eh, estamos también en un momento y, y con el pronunciamiento que vamos a leer, pues y sobre todo en México, de eh, no habíamos tenido estos índices tan altos de detenciones migratorias, estamos en un momento de la criminalización brutal hacia las personas migrantes, donde hay un discurso gl global que castiga, que criminaliza, que amenaza, ¿no? este, o, o que genera una amenaza a partir de las migraciones, frente a lo que decía, las violencias del Estado. Entonces, me parece como muy, muy importante generar estos diálogos eh, y darle ese lugar a la sociedad civil, a la sociedad civil, eh, siempre lo insisto, ¿no? este, el trabajo en alianzas será más fuerte. Nosotros desde la UNAM y desde nuestras trincheras y las diversas universidades que están aquí representadas en Claxo, no podríamos estar eh, generando nuestros proyectos si no tuviéramos esa, esa, esa alianza y ese trabajo colectivo con nuestras compañeras de las organizaciones de la sociedad civil, de los albergues y aquí están muchas representadas el día de hoy. Eh, es la verdad un privilegio tenerlas en esta, en esta universidad. Y eh, pues cerraría yo con, con este, eh, la importancia de un foro como estos. Ayer en la inauguración de Claxo, en el Foro de Feminismos, eh, Marta Lamas decía que en los contextos de violencia muchas veces es difícil pensar, que, que también los afectos nos impiden tener reflexiones y que, y que Claxo no es ahora un espacio justamente para eso, para poder colectivamente eh, eh, eh, generar otra, otro tipo de, de, de acciones y de, y de pensamiento. Y pues yo con lo que cierro es, ante estos contextos que estamos viendo, pues lo que queda muchas veces es únicamente la palabra un compañero nuestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Enrique Díaz, él acaba de publicar un libro que es eh, eh, cual, la palabra que aparece, ¿no? y entonces habla de, en, en estos momentos de donde tenemos eh, también, el eh, no solamente eh, hablar de extrema violencia, sino las personas migrantes desaparecidas en México, y eh, que son víctimas de las prácticas más crueles y más perversas, pues muchas veces lo único que queda es rescatar esa palabra de, quienes muchas veces ya no están. Así que, eh, enhorabuena por este foro, enhorabuena por darle este espacio a todas las voces que más que nunca necesitan ser escuchadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Este, antes de, de darles los avisos generales, eh, vamos a, a dar lectura al pronunciamiento eh, firmado por los dos gt de Claxo de Migración, por el SUDIMER y eh, por la NODA México, que es el, la colectividad que eh, ha hecho parte de un proyecto llamado Inmovilidades en las Américas y COVID-19. Eh, pronunciamiento ante las agresiones contra congresistas por parte del Instituto Nacional Mexicano, eh, Migratorio de México. Perdón. Desde los dos GTs Claxo de Migración, desde el SUDIMER, y desde la NODA México, que es parte del Proyecto Inmovilidades, denunciamos y nos pronunciamos contra los malos tratos, las amenazas y las prácticas de violencia, racismo y xenofobia, ejercidos por el personal del Instituto Nacional de Migración de México, eh, en contra de defensores de derechos humanos, activistas y colegas académicos y académicas que llegaron a México para participar en esta conferencia, ¿no? que es la novena conferencia CLACSO 2022. Hasta ahora hemos sabido, hemos tratado de compilar algunos de los casos, hemos sabido la retención e incomunicación de por lo menos cuatro profesores colombianos, uno de ellos por más de 20 horas incomunicado en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, otro compañero cubano retenido, dos profesores centroamericanos que fueron deportados, y hoy en la mañana me llegó la, la, la información de otro profesor brasileño que fue deportado, profesor Gabriel Onofre, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, eh, y, ¿qué más? y una colega boliviana a quien, a quien le recortaron el tiempo de estancia en México, sabemos que como turistas tenemos derecho a 90 días, ¿no? en México como turista, y le recortaron eh, el tiempo de estancia en México a los días del evento. Esos eventos y situaciones de exposición a las violencias estatales es la misma que acompañamos y seguimos desde nuestras investigaciones y trabajos de campo al lado y con personas y organizaciones migrantes. Admitiendo los privilegios que tenemos como académicos y académicas, esto no está fuera del radar, lo que esos actos de violencia contra congresistas nos evidencian es que en México el lugar de origen importa. Que independiente de los títulos académicos que tengamos, somos etiquetados y etiquetadas como personas no deseables, o podemos serlo. La frontera gringa está aquí. Esos actos de malos tratos, por otro lado, refuerzan nuestro compromiso con los y las de abajo, con las personas, familias, mamás, mamás y les niñes en movimiento y en contextos de movilidad y migración. Mientras leemos este pronunciamiento, en la frontera sur, una caravana que algunos dicen es, es la mayor ya salida desde la frontera sur, avanza, avanza hacia el norte. Queremos es, expresar nuestra solidaridad con nuestros y nuestras colegas latinoamericanas y, cara, y caribeñas agredidas por las autoridades migratorias mexicanas y alertar al público presente que no vive en México que los recientes años de progresismo hasta ahora han significado más militarización anti más abusos, más detenciones y más deportaciones. El progresismo en México no nos convence. Estamos y seguiremos en alerta. Nadie es ilegal. Firmamos los dos GTS Claxo de Migraciones, el Sudimer y la Noda México. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, los avisos generales, eh, somos varios los que estamos apoyando el, el, el foro, ahí podrán encontrar, no sé si Marisol, si, si están los gafetes grises o no, pero esa es una identificación, ahí están, este, para cualquier eventual duda. Hay tres baños, uno en el piso eh, este de abajo, otro ahí en el, en el piso de arriba y otro en el tercer piso, ahí están los baños, este… Este, les, les pedimos que mantengan los cubrebocas en la medida de lo posible, yo sé que la jornada es larga, pero como venimos de varias partes? <ríe> y somos potenciales vectores de, de, de COVID, mantengamos los cubrebocas, por favor. Eh, hay material aquí afuera, en el piso de arriba, este, hay tres mesas, una con este, el catering de una cooperativa llamada 400 Voces, Alfredo, no sé si quieras bajar y, y, y explicar tantito qué es la cooperativa, eh, y eso define también nuestra posición política, o sea, optamos por la cooperativa, ellos servirán en dos momentos café, ahorita café, eh, cafecito, tecito y unas galletas, y en el segundo momento, respetando la hora de la comida sudamericana, a partir de las 12, estarán algunos bocadillos también, para que no se vayan, ¿sí? por si tienen hambre, Alfredo, adelante. Hola, qué tal, buenos días. Eh, agradecer a los coordinadores, eh, a Bruno, que es nuestro enlace. Y sí, para traer este Coffee Break con ustedes, nosotros trabajamos en una cooperativa que está aquí cerca, del Metro Copilco, la, sobre la calle Filosofía y Letras 88, y básicamente la cooperativa surge como una necesidad de jóvenes recién egresados de la universidad para tener un trabajo digno y para que desde ese centro de trabajo podamos seguir organizándonos y construir redes con, con otros proyectos con afinidad y con el mismo horizonte. ¿Qué es lo que buscamos? A partir de la cultura del cacao, que es el eje transversal que tenemos en la cooperativa, ahí ofrecemos bebidas y alimentos que eh, tienen una relación con los productos que ofrece el sistema agroforestal MILPA. Entonces, a partir de la milpa, eh, en estos territorios, pues tenemos una dieta que es una herencia cultural, que es una herencia que nos da identidad y que nosotros retomamos como un eje de trabajo. Eh, en la cooperativa no solo servimos estos alimentos o estas bebidas, sino que también tenemos una pequeña tiendita que funciona como una distribuidora de productos de otras cooperativas o de proyectos autogestivos. Y por último, realizamos gestión cultural. La gestión cultural consiste en presentar libros, presentaciones de grabados, eh, tenemos cine debates, círculos de estudio. Sobre todo buscamos trabajar con eh, sectores de la sociedad que históricamente han sido eh, vulnerados o excluidos de los espacios. ¿no? Entonces, eh, pues damos cabida sobre todo a, a compas que son de las periferias, que no encuentran otros foros donde exhibir su trabajo, donde presentar sus libros. Y el, el punto de la cooperativa es iniciar aquí en, en Copilco, por su cercanía también con la universidad estratégicamente, pero para después replicarse en otros lugares, con otros grupos de gestión, que también compartan esta, esta visión de organizar el trabajo a partir de, de la horizontalidad de las asambleas y de retomar todo, todo este trabajo eh, o esta herencia de, de los pueblos originarios a partir de la cultura del cacao. Entonces, bueno, gracias por estos minutos, ojalá que se puedan dar una vuelta al espacio, les vamos a dejar, acá tenemos más información del lugar por si quieren visitar, a propósito del claxo, y nuevamente muchísimas gracias aquí a los coordinadores. Este, solo una, una petición que nos hacen este, la gente que cuida del edificio, que no entren con comidas y bebidas al, al auditorio, por favor. ¿Sí? Entonces, si van a echar su cafecito, que lo hagan ahí afuera, por favor. ¿Sí? Eh, hay una contraseña, hay una red de invitados a auditorio, a la que pueden conectarse, la contraseña es 0123… no, 123456789. Del 1 al 8. Del 1 al 8, ok. Ok. Este, bueno, y ahí este, en las mesas de afuera van a ver que hay material traído por las organizaciones, por Casa Tochan, el albergue Tochan, artesanías, ¿verdad, Doña, Doña Gaby?, de, de personas migrantes, para que nos, los puedan apoyar, material de Pocha House, que está súper chido, como de, decimos aquí en México, súper chévere, este, playeras, este, no sé si trajeron gorras, este, libros, está el material del Sudimer también, algunos de los libros son, eh, pueden ser regalados, otros están en venta, ahí, ahí traerán sus, sus letreritos para que echen un ojo aquí en las mesas que están afuera. ¿va? Bueno, sin más, yo eh, invitaría a Lenny Álvarez, a Baruch eh, Racine, a Roberto Triguero y a Jorge Madrid, aquí conformen la, la primera mesa, aquí suban, bueno, aquí bajen a la primera mesa, muchas gracias, gracias por estar.